Ahora resulta que ya eres bien pinche tecnológico. Ahora resulta. Generación Z a, Ahora resulta, pero a ver ¿qué, qué generación es la de ahora. Generación Zeta. Zeta? Centennials. Centen <risa> no, no, no. Pues fue, gracias a mi mujer, caray. Lo he dicho siempre. Gracias a mi Todo se lo debo a mi madre. Todo se lo debo a mi madre. Tengo buena producción, una buena productora, la verdad. Amor, amor, ¿qué viste el meme que te hicieron? ¿Sabes por qué? Ella sacó su cuenta y de repente me invita a, a, a un baile en un TikTok. Y ahí baila ahí soy yo de baboso Y este, y sac sacamos, ¿no? Pero los comentarios, buenos, muy buenos, pero a favor míos. A favor míos. Entonces, ah, me... ¡Se ardió tu vieja! No, no se ardió, pero decía, no, hombre, hay un chingo de comentarios a ti, puras puras veteranas y que quién sabe qué, que la chingada, Entonces, no, sabes qué, te voy a dar la cuenta, tío. Yo, no, no, amor, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, no, sí, te lo voy a dar. Y entonces, me la dio. Ajá. Me la dio y empezamos, empezó ella a hacer todas las ideas de TikTok y todo eso. Entonces, pues bueno, me está explotando mi mujer. Es, es, me, nos es, Haz de cuenta, Luis Rey se queda corto, caray. Es, ella es licita. Coño, coño, Luis. Coño, coño, matador, coño, coño matador. Coño, coño, matador, coño. ¿Dónde estamos? Ay, Andamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. perdidas. perdidas. <ríe> Ay, Diosita. Sí, <Chífrales>, sí <ríe>